Nítido, perfecto. Bueno, ante todo, este, le pido mil disculpas por la tardanza, sino que he estado en otra transmisión que, que mi amigo Ricardo Belbon me había pedido, que no le había programado, solamente pensaba el día de hoy este, hablar con ustedes, ¿no? pero no puedo decirle que no, amigo. Eh, el tema del de día de hoy, estaremos una hora, me parece sería lo más adecuado, y me pueden ustedes hacer preguntas luego de que haga una suerte de, de una exposición de unos 10 o 20 minutos y luego pueden interrumpirme. La, lo que quería conversar con ustedes, ¿no es cierto?, era la situación política del Perú, digamos, y lo que nos espera luego de este mensaje del 28 de julio, ¿no? Y también este, aclararles algunos conceptos ¿no? que se han estado utilizando en estos últimos meses a raíz de la campaña, ¿no? y que ha permitido, y que ha permitido en sembrar la confusión, la duda de muchos peruanos, que es una política de terror, de miedo, ¿no es cierto?, que se ha desatado en estos últimos años. Y no, completamente desde de la... El 26 de marzo del año pasado, cuando Vicarra decretó el estado de emergencia, ¿no? que es un instrumento que está siendo utilizado por los dos gobiernos, y posiblemente por este gobierno, si es que no levanta el estado de emergencia, el señor Castillo, y que atenta pues, contra los derechos fundamentales de todos los peruanos. ¿No? Eh, y parte de eso, digamos, es la estrategia del grupo de poder económico para poder eh, tener este, dominada la población. Fíjense, Empezaremos por la situación política del país, que me parece que es lo más adecuado en este momento. El día de mañana debe elegirse a la mesa directiva del Congreso, de la República. Ustedes me dirán, ¿qué importancia tiene en el Perú. Es que por nuestro régimen político, por nuestro régimen constitucional, el Parlamento sigue siendo el primer poder del Estado. ¿no? Tiene preeminencia. Fáctica, digamos, y constitucional sobre el Poder Ejecutivo. A pesar de que el Presidente controla el presupuesto de la República, que son 185 millones de soles cada año. Pero el Parlamento tiene la, la llave, ¿no? La llave de la Casa, ¿no? O sea, ¿cuál es la llave de la Casa? no La facultad de elaborar leyes. De hacer cualquier reforma constitucional, legal, y que tiene que ser cumplida pues, por el Presidente, por sus ministros, y por todos los entes del Estado, ¿no? Jueces, Fiscal y Fuerza Armada. Entonces, el sistema constitucional peruano está diseñado de esa manera. Y mañana se debe elegir bueno, a una mesa directiva que va a estar presidida por esta señora María del Carmen Galva, que es este, militante del Partido Acción Popular, ¿no? en una alianza con los otros partidos neoliberales, el Partido este Fuerza Popular, o sea, una alianza con, RIC, con el Partido de APP, el Partido de, de Acuña, el Partido Podemos Perú, con el señor este Luna, Luna, José Luna, y el partido de Avanza País, que auspició Hernando de Soto. O sea, es una alianza neoliberal que está tomando el control del Congreso, y de esta manera, digamos, este, han bloqueado todas las aspiraciones de Perú Libre para poder dirigir ese parlamento. Lo que, lo, que, lo que se viene ahora, ustedes me dirán, ¿qué importancia tiene eso? Es que la política social, económica, que el presidente quiere hacer, el presidente Castillo, si es que no tiene el visto bueno la aprobación del Congreso, que está controlado ahora por los... Voy a hablar en términos políticos, ¿no? Distinguen ustedes entre derecha, centro, izquierda. Ultraderecha, ultra ultraderecha, derecha, centro, izquierda y izquierda. Las políticas que diseñe Perú Libre a través de Pedro Castillo van a ser desestimadas, ¿no? Y una de las más este, directas es la, el asunto este de la nueva Constitución, la Asamblea Constituyente que para mí era innecesaria porque en estos momentos, ¿no? porque yo entiendo que hacer una constitución es importante para una sociedad, ¿no? porque ahí ustedes, nosotros, los 33 millones de peruanos, definimos qué cosas queremos hacer con nuestras vidas, qué cosas queremos plantear en la economía, en lo familiar, en lo social, en lo militar, en la seguridad ciudadana, en nuestros derechos fundamentales, en la regionalización, en los municipios. ¿Qué es lo que queremos nosotros como peruanos? Que, que, que, que sea la política de un Estado, la política de un gobierno. Eso se llama poder constituyente, porque en una sociedad política el poder constituyente es el poder de los poderes. No existe por encima del poder constituyente otro poder. porque Debajo del poder constituyente están los poderes constituidos, que son el poder ejecutivo, que está en manos del presidente Castillo, el Poder Legislativo que está en manos de la Alianza Neoliberal con la señora María del Carmen Alba de Acción Popular a la cabeza, está el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. Entonces, el, el, el Poder Constituyente es el Poder de Poderes, y es un poder absoluto que nadie lo puede, digamos, restringir. Ellos pueden hacer lo que crean conveniente, en función de lo que quiera la mayoría de peruanos, o la mayoría de miembros de una nueva sociedad porque las la leyes y las normas no se están ganando, el derecho va cambiando continuamente. Y hay necesidad de adecuar ¿no es cierto? las normas a la, a la realidad social y política de una sociedad, de cualquier sociedad. Entonces, Casio este, no va a poder hacer mayor cosa, ¿no? Y ya este, el Parlamento, digamos, este, decidirá, pues inclusive hasta la viabilidad de su gabinete, ¿no? el gabinete que vayan a elegir ellos el, el día lunes, se va a designar el gabinete y al primer ministro. Porque ese gabinete de repente no le dan este, la confianza, digamos, y inmediatamente cae, ¿no? Y tendría que llamarse a otro gabinete, a armarse a otro gabinete. Y así estaríamos en una suerte de ingobernabilidad. Esa es la importancia del Congreso del ¿no? y el Parlamento. Y se han propuesto no la alianza de derechas, o sea, lo que llaman la derecha unida ahora, ¿no? Que es una, una consigna de la izquierda, de izquierda unida, digamos, ahora la derecha, la derecha unida, digamos, ha tomado el control del poder y el segundo paso, digamos, va a ser la, la vacancia, sacarlo, digamos, este, a. A Castillo, digamos, y meter preso a Cerrón. ¿no? De esa manera controlan totalmente controlan totalmente este, el poder acá en el Perú. Y seguirá pues con su constitución este, fujimontesimista, ¿no es cierto?, por 5, 10, 15, 20 años. Porque en esencia lo que en el fondo se está discutiendo es la viabilidad de sus negocios. ¿no? Lo que ellos quieren es mantener sus negocios, sus ganancias, tanto en el Perú, de todas las corporaciones nacionales y también de los grupos económicos de poder. ¿no? ¿Y ¿Qué se puede hacer ante eso? Evidentemente han sido malas las decisiones este, que ha tomado este, Perú Libre y Cerrón en estos últimos días. Y Castillo tampoco ha podido leer, digamos, el escenario político, lo ¿no? que se le abría. Eh, su, su falta de experiencia, ¿no? su falta de conducción política, ¿no? porque es un problema también de liderazgo. ¿no? Porque ser presidente, ser un estadista, pues es diferente a ser un dirigente gremial. ¿no? Por la mala asesoría, por el círculo, ¿no? que lo está rodeando, es un grupo de caviares ahí que se han infiltrado, que están ahí y que no lo sueltan, no están pegados a, a Castillo desde este día y noche. Y, y Castillo, como no conoce estas cosas, digamos, de políticas económicas, de salud, políticas financieras, ¿no? políticas de, de desarrollo del país, eh, no va a tener las posibilidades de efectuar el gran cambio, ¿no es cierto?, que habría prometido al país. Entonces, ese es el problema, ¿no es cierto?, que hay, digamos, en, en el Perú en estos momentos. Sin, Sintetiza, ¿no? Este, los grupos de derecha han tomado el control del parlamento tienen el control del Poder eje, este, Judicial del, poder, del Tribunal Constitucional, tienen el Ministerio Público tienen el Banco Central de Reserva con el cual se maneja la política monetaria de nuestro país tienen el control de, de todos los entes este, militares de la policía indirectamente porque ellos digamos, este, pueden sacar las leyes que, que ellos crean conveniente si hubiera un problema de tipo constitucional de contienda de competencias y el, el problema de mayor envergadura que se viene en estos momentos ahora es la designación del gabinete. Hasta donde se tenga información, este, no va a ser un gabinete de cambios. ¿no? Va a ser un gabinete que va a llevar a cabo la economía del país en, en, en, en la misma ruta en la que nos encontramos desde el año 90. O sea, el neoliberalismo va a continuar en nuestro país sujeto a los programas, a los dictados del Fondo Monetario del Banco Mundial. Ahí no va a haber ningún cambio. Ahora, ¿la situación es este, peligrosa para, para Castillo? Claro que sí. ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene un problema muy grave ¿no? que tiene que ver con las promesas electorales que hizo. Y acá va a venir un desembalse de, de peticiones, un desembalse de, de necesidades ¿no? que la población tiene. Los trabajadores, ¿no? los profesionales, los médicos, los trabajadores estatales, los maestros, los pobladores de los asentamientos humanos, los pobladores de las comunidades, en la sierra, en la selva, van a reclamar sus derechos. Derecho a comer, derecho a, este, a un trabajo, derecho a la salud. Y la economía peruana está quebrada en estos momentos. Acaba de reconocer en mi economía, un ministro totalmente pues, este, incapaz, ¿no es cierto?, nefasto para el Perú, que estamos debiendo 310 mil millones de, de soles de deuda pública, más o menos 75 mil millones de dólares, que es la herencia que nos está dejando. O sea, estamos súper endeudados, ha caído la recaudación tributaria, es improbable pues, que en ese escenario este, los no podamos tener mejoras, bienestar. Entonces, este, la única posibilidad que tenía Castillo en estos momentos, este, hasta el día 28, es y, y restaurar la Constitución del 79. ¿no? Que no es que sea la panacea, no es que sea eh, la que nos va a solucionar los problemas, como les he dicho, muchas veces las constituciones no se comen. Las constituciones son un medio, no son un fin. ¿no? Es el marco normativo en el cual actúan los poderes públicos, las autoridades. ¿Y que fijan los derechos fundamentales que tenemos todos nosotros? Y delimitan la estructura de las competencias de los poderes públicos. Pero eh, tenemos esa constitución del año 70, 79, ¿no? tenemos una, que tiene una cláusula pétrea, que permite, digamos, este, su restauración inmediata. Y no nos costaría un centavo, porque ya está hecha está hecha la, la constitución una nueva constitución una asamblea constituyente de la cual yo soy partidario yo soy partidario de la teoría democrática del poder constituyente de que en, en, en, en una sociedad el único autorizado para resolver los problemas fundamentales de una comunidad humana es el pueblo, el pueblo es el titular del poder el pueblo es el fundamento del poder no las grandes corporaciones, no el comercio no la, los canales de la televisión, es el pueblo no una encuestadora que hoy día salió varias encuestas que engaña, que estima que se toma la atribución de hablar por los 33 millones de peruanos. Yo manejo estadística y sé cómo se hacen esas encuestas, que son fraudulentas, que son lesivas, ¿no es cierto?, inclusive al interés de la, de la población. Entonces acá el problema, el problema es concreto, el problema es bastante conocido en nuestro país. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora sí voy a pasar, digamos, a, a, a contestar las preguntas que me van a hacer ustedes, y luego en un segundo momento voy a hablar de lo que es el cuentazo del comunismo, ¿no? de que con castigo se viene el comunismo, no va a pasar absolutamente nada, les adelanto. Es una gran mentira. Pero voy a contestar las preguntas para entrar a ese segundo punto. A ver, acá me dicen, ¿el PCR quedará en manos de...? Claro que sí, el este BCR va a seguir en, con la hoja de ruta, ¿no es cierto? Porque ellos son los representantes del de Banco Mundial. El Fondo Monetario. Eh, Otra pregunta. Sí. Acá mis, mis colegas del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? que son gente brillante, ellos saben que ellos que conocen el derecho saben que yo no este, estoy engañando. Además, yo sin esto, ¿no? en, en la universidad, durante 30 años he enseñado esto, que es el ABC del derecho constitucional. No, no se puede engañar este a los colegas. Ahora, este, ustedes saben que el, el doctor Aníbal Torres es un buen profesor, es mi colega de San Marcos, es un tipo que conoce, ¿no es cierto?, derecho, pero entonces ¿ustedes, ustedes saben que en el derecho hay especialidades, ¿no? Hay penalistas, hay civilistas, hay constitucionalistas, hay laboralistas y procesalistas. Él es un buen abogado civilista, toda su vida se ha dedicado al derecho civil. Eh, yo soy un experto en derecho constitucional, soy no solamente soy doctor en Derecho y, en, y soy doctor en ciencia política, yo soy máster en Derecho constitucional y en derechos humanos. Soy magíster este, en ciencia política y gobierno. Y el derecho constitucional se hace sobre la base de la teoría política. El que no sabe teoría política no puede hablar de derecho constitucional porque es un simple abogado este, leguleyo. ¿no? Porque el derecho constitucional es un derecho político por excelencia. ¿ya? Eso es fundamental. Ahora, este, yo no conozco todo, pero soy un especialista en esa materia. He estudiado, he escrito sobre eso. Sé, digamos, este, cuáles son los alcances. Sé cómo se hace la hermenéutica. Y por eso. Yo les he expuesto ¿no? públicamente los fundamentos, ¿no? No, es una, no es una especulación mía. Les estoy hablando desde el punto de vista de la ciencia política, de la teoría del poder y del derecho constitucional. Y les he dicho que es viable la restauración de esa constitución del 79 porque sí, no es que esté viejita. La constitución este norteamericana tiene 250 años. Y en el Perú hay precedentes. ¿no? El año de 1823 se dejó sin efecto por Bolívar esa constitución que fue la primera que tuvimos porque este, Bolívar instauró un mano militar en la constitución, su constitución vitalicia y, y, y aprobó, derogó la constitución del año de 1823. El año de 1827 esa constitución se restauró, la de 23 y se dejó sin efecto la constitución del, de Bolívar, porque era producto de, un, de una imposición antidemocrática de Bolívar. El año de 1860 se dio la constitución firmada por Ramón Castilla, el año de 1866 67 el general Mariano Inácio Prado dio un golpe de Estado, como lo hizo Fujimori el 5 de abril. Tomó el poder por la fuerza y derogó, abrogó la constitución de 1860. A los dos años, cuando se recuperó la democracia, el año de 1868 se restauró la constitución de 1860. Y esa constitución de 1860 que había sido derogada, abrogada, duró hasta 1920, es decir, est estuvo vigente desde 1860 hasta 1920. O sea, precedentes acá en el Perú hay. Y lo ha dicho el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2003, firmada por Javier Álvaro que en ese época era presidente del Tribunal Constitucional, donde señala que la restauración de la Constitución es en el Perú, del año 79, es viable, es legítima, es legal. ¿Ya? O sea, no hay ningún tipo de impedimento para restaurar. Es una cuestión de decisión política, ¿entiendan? No es una decisión legal, es una decisión política. Yo ya he elaborado la norma, ¿no es cierto? Para hacer ese procedimiento que no se lo puedo decir públicamente. La norma está hecha. Este son cerca de 13 artículos. Con la cual... Sin ningún problema se restaura esa Constitución de 79 y nos ahorramos un gran problema en el Perú. Y empezamos el problema ya de solucionar los problemas esenciales de los peruanos. Comida, trabajo, eliminar la pobreza, ¿no? Y ponemos, este... una suerte de remedio, ¿no es cierto?, al saqueo neoliberal que se ha producido en estos años. En estos 30 años. ¿no? El, el, el Estado va a regular la actividad de las empresas privadas conforme, digamos, a una... Situación, digamos, este justa, tanto para los inversores extranjeros y tanto para el Estado peruano y para los 33 millones de peruanos. ¿Es posible? Sí, es posible. Sí. Y el Perú va a obtener ganancias no que son legítimas y que se pueden invertir en darle agua y desagüe, medicinas, hospitales, educación gratuita, digamos, a millones de peruanos, tanto en, aquí en la costa como en la sierra. Pero es una decisión política. Ahora, ¿por qué el señor Pedro Castillo no quiere tomar este, esa decisión? hasta donde lo conozco, digamos, hasta donde lo conozco es una persona que tiene muchos temores no define, digamos, este... no entiende, no es cierto, que se están muriendo millones, miles de peruanos si han muerto mil peruanos, se, se van a seguir muriendo si es que no se hace algo Ya que tiene el poder en estos momentos ¿qué debe hacer había una objeción que se, que se hacía respecto a la a la constitución del del 79. ¿no? Dice que ya pasó 30 años ¿no? y que el que debió restablecer esta Constitución fue este el primer presidente que tuvo el poder cuando Fujimori dejó, digamos, la presidencia, cuando se exilió o cuando se fugó a Japón. El presidente fue Paniagua y luego otro, O sea, ellos, dice, ellos han vivido este, ser los que restauren la Constitución del 79. El doctor Valentín Paniagua como buen abogado que es, o que era, mejor dicho, porque ha fallecido, sabía, ¿no?, que él tenía una gran responsabilidad frente a la historia y a los peruanos. Y lo que hizo, o acuérdense sea, ustedes, cuando se la presidencia en forma interina, y lo hizo, me parece, prudentemente, y lo hizo bien, antes de restaurar la Constitución de 19, pidió la opinión de juristas, de, de especialistas, de 25 especialistas. Y los especialistas, luego de cerca de seis meses de estudio, dijeron que sí, era viable la restauración. Pero en eso se produjo la transferencia con, con Toledo. Y el, y el problema se trasladó al Parlamento, digamos, de esa época. Y en la comisión que estuvo este, presidida por Henry Piz, luego de debates y cambios de ideas, porque ahí las grandes corporaciones tam, eh, también este, mandaron a sus agentes ahí para impedir que se restaure, se llevó al acuerdo de que era viable, y legítimo, digamos, este, restaurar la Constitución 79. Inclusive, como les había explicado una vez, Javier Descanseco había sido mucho más preciso, ¿no? El artículo primero decía, del, del proyecto que habían preparado ellos, artículo primero, anúlese la carta de 1993. Los sectores de derecha en esa época decían, no, no hay que poner esa palabra, hay que poner la palabra de deróguese. De Entre anúlese y deróguese de hay una gran diferencia. Y eso, eso se los explicaría en otra, este, en otra oportunidad, ¿no? Pero tiene que ver con los efectos jurídicos, ¿no es cierto?, de, la, que, de, la, de una nulidad. Cuando usted dice anulese está señalando la nulidad Ix yure". Es decir, esa carta, esa carta jamás, jamás, jamás existió, la, la, la carta de, de Fujimori. Si usted dice neroese, usted le reconoce legalidad, legitimidad a la constitución de Fujimori, que saqueó al país. Usted reconoce la legalidad del golpe del 5 de abril, o autogolpe del 5 de abril, Usted reconoce el robo, el saqueo que se ha hecho del país, usted reconoce, digamos, eh, que son legales los contratos, leyes, las concesiones, los peajes, lo, el gas. Usted, conoce, usted reconoce que está bien la privatización, que se hizo el robo de los cerca de 9 mil millones de dólares en la venta de los activos del Estado. Entonces, ahí se entrampó, digamos, este, esa discusión. 2003-2004. Y terminó el periodo de toleo, ¿no? Todos pensaban que Alan García, en memoria de Ayala Torre, iba este, a pesar de que Ayala Torre no participó físicamente porque estaba enfermo en la elaboración de esa Constitución, que iba este, a reivindicar la Carta del 93. Pero Alan García, ya ustedes conocen la historia, no la del perro Lordelano. ¿no? Este, Alan García lo hicieron pasar por el aro, digamos, y sencillamente se vendió, pues, traicionó. Y llegó un mal y un mal a ustedes, acuerden, por eso esto era reciente, ¿no? Humala furó por el espíritu de la Constitución de 1979, ¿no? y él, digamos, había prometido que iba a restaurar esa Constitución. Y se vendió, se entregó, traicionó, digamos, a los peruanos. Y luego vino, vino Cuchisque y Vizcarra. ¿no? Cuchisque, ustedes saben, pues, es el, era, es el representante o era el representante de la gran corporación transnacional. ¿no? Y era imposible, pues, que él quisiera restaurarla. ¿no? Lo, lo que pasó fue que esto entró en un silencio, ya. En un silencio legislativo. Hasta que llegamos al 2021, donde Castillo tiene la posibilidad, el poder, porque solamente depende de él, depende de su firma. No depende de Serrón, no depende de nadie, depende de, de la decisión política que tome Castillo. ¿Ya? O sea, si Castillo en estos tres días que quedan no toma la decisión política, la historia lo va a juzgar. Y el Perú perderá, pues Seguirán muriéndose de nuestros hermanos en la costa, en la sierra, en la selva. No le auguro este, mayor este, cosa grandiosa en el gobierno. Va a ser la versión de Vizcarra y de Zagasti, de Zagasti más que de Vizcarra. Este, porque Vizcarra defraudó, malversó, el tesoro público de forma impone, digamos, el problema que tiene Castillo ya, cuando la fiesta ya terminó, pues, ya se reventaron los 60 mil millones más más 35.000, más 15.000, son cerca de 120.000 millones de soles que desde el 16 de marzo este, Vizcarra y salasti han descaudado. Y si no lo dice eso el 28 de julio este, Castillo, Castillo estaría encubriendo ese gran robo, digamos, a los peruanos. Porque tiene que nombrarse una comisión investigadora sobre la deuda que se ha contraído y los gastos que se han hecho durante el COVID. Entonces, esa es la situación, mis queridos amigos. No, es dura, pero es la realidad, pues. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar lo ¿no? que hacemos ahora, de acá hacia adelante. ¿no? Yo no me ilusiono de este gobierno. ¿no? Tampoco quiero ser asesor. Nunca lo he pedido, nunca he sido asesor de nadie. Yo toda mi vida me he manejado de manera autónoma. ¿no? Alguna vez, o, o, o varias veces me han pedido que sea ministro, no ha aceptado porque las condiciones eran totalmente, digamos, este, indignas, ¿no es cierto? Porque te piden, a ti como ministro, que firmes una hoja de ruta, te ponen ahí a los viceministros, te piden, te, te piden que hagas esto y lo otro. O sea, te utilizan como un un maniquino y la verdad es que yo no estoy para esas cosas a esta altura de mi vida pues esa es una de las razones ¿no? pero esperemos pues esperemos no, no perdamos la, la fe ¿no? de que esto el pueblo recapacitará el pueblo digo no, no castigo el pueblo recapacitará y una próxima elección que va a ser más, más temprano que, que tarde digamos porque de repente lo vacan el pueblo tendrá que tomar digamos este una decisión mejor no, no equivocarse no dejarse engañar por los cantos de sirena entonces voy a contestarle algunas preguntas ahora para que... leer del comunismo. Ya. Veo preguntas. Los ministros son títeres. Del, del grupo de poder, ¿no es cierto? El, el, el ministro es títeres, grupo no de poder, pero el grupo de poder le da, le da la indicación al premier y al presidente, pues. El grupo de poder directamente no te la da. Yo tengo experiencia, yo he sido asesor principal en la Contraloría General de la República. Y sé cómo es el poder. Cuando era muy joven todavía. Recién había salido de la universidad, digamos, este y pasé y yo este, supervisaba, fiscalizaba la actividad de las empresas, de 25 empresas públicas y cuando reparé los robos, la corrupción, el presidente me dijo que cambie los informes que había hecho. Yo me negué. Y le mandé mi renuncia por escrito y... Buenas noches a los pastores, ¿no? porque yo no voy a estar avalando robos. Sé lo que es ser asesoría y No es para mí pues, una cosa en otro mundo. ¿no? Por eso le digo que decisión política ¿no? es fundamental. Y en eso yo coincido con Ricardo, que es amigo mío, que es un tipo que ustedes deberían hablar con él, ¿no? que a la altura de su vida, digamos, es un hombre que no nunca, hasta donde lo conozco, tengo 31 años que lo conozco, es mi amigo, nunca ha robado, ha sido denunciado, tiene más de 800 procesos, yo lo he defendido, ha salido limpio de todos los procesos, a él y a su padre, me acuerdo. Es un hombre de experiencia, es un tipo que ha manejado este, el municipio en pleno terrorismo y lo ha hecho muy bien, está sus obras. Pero él, pues, como tiene 75 años, cree que, yo le he dicho claramente, ¿no? que él recién está entrando a una etapa crucial en la vida de un ser humano. ¿no? Eso se lo explicaré cuando hable con él este, en directo, ahí en su programa. Pero habría que, convenzan ustedes, yo ya le he hablado varias veces, y es necesario, digamos, por el bien del Perú, que él asuma esa obligación, ese deber frente a los peruanos. ¿no? creo que lo haría bien si fuera tuviera un cargo de importancia lo haría bien tiene experiencia no va a robar porque un hombre a los cinco años de, de vida que robes no es no es este no, no, no es posible no es posible además conociendo su, su ética y su forma de, de ser entonces acá tengo una pregunta a ver. al cambio del procedimiento de constitución no, los, los asesores no conocen, pues ellos son, simple, son simples abogados. O sea, no es que yo quiera menospreciar o que no quiera yo este, decirle que no saben, ¿no? Este, los abogados solamente saben leer códigos y constituciones. Esta es una hermenética mucho más grande, ¿no es cierto? Que tiene, digamos, todo un basamiento de teoría política. Y tiene que analizar la situación política, económica y jurídica de una, de una sociedad, de un Estado, en un momento determinado. O sea, que los abogados van a ser muy poco acá. A ver, el, el procedimiento de la, para regresar a la Constitución del año 79 es muy fácil. ¿Ya? El, como le digo, la norma está hecha, el problema es la decisión política del Presidente de la República. Eso es todo. Basta, digamos, la decisión de Castillo y su firma y se acabó el problema. Ya, me pregunta acá si es, si es posible y viable la nueva Constitución, este a través del referéndum, mediante la recolección de firmas. Eh, el, el asunto es bien simple, ¿no? De, de, de hacerlo, sí, se puede recolectar las firmas. Pero el problema es que, por la vía del Congreso no tienen los votos, no tienen 87 votos, solamente tienen 37 votos. Y eso es, este, si es que no empieza la, la, la célula, digamos, o el grupo de Perú Libre a, a dividirse, no porque se dirán 4, 5, 6 de ese grupo. Y si lo quieren hacer por, la, por el referéndum, por la vía directa, sin pasar por el Parlamento, este, le van a anular. El tribunal, con un simple amparo, el Tribunal Constitucional anula eso, digamos, o, o, o el Jurado Nacional de Elecciones no, no le da trámite. O sea, le están juntando las firmas por las puras. El camino es otro, ya que yo no he explicado eso. Yo, mire, yo, yo no necesito entrevistarme con Castillo, ya, yo he hablado dos veces con Castillo. Ya se le he explicado, con, juntamente con Ricardo. ¿no? Ya hay testigos, ¿no? Pero, yo no puedo hacer más, ¿no? ¿Qué más dice acá? En Chile tiene la Reforma Constitucional, tiene otro cariz. Ellos están copiando, por ejemplo, se están, me, este, hasta donde sé tengo información de, de juristas chilenos, de gente que está viendo este asunto allá en, en Chile, a mí me pidieron que le mande la, la Constitución de 79, yo se la he enviado inclusive con anotaciones mías, porque yo tengo, querían que les mande el proyecto mío, ya, el proyecto de un grupo de juristas peruanos que hemos hecho, pero eso no se los he enviado, yo le he enviado la Constitución que 79 con unos apuntes, y ellos han puesto, puesto observación en 10 artículos que están ahí en, y que para ellos son una novedad. Si yo les enseñara la Constitución chilena pues es una Constitución este, como la del 93, ¿no? O sea, quiere reemplazar esa constitución de Pinochet, digamos, por la, una constitución que, que adecue nuevos derechos. Derecho a la vivienda, derecho a la muerte digna, derecho a la pensión nivelable, derecho a la educación gratuita, ¿no? Porque ahí no, no tienen ese derecho, ¿no? Este, está mercantilizada la educación. ¿No? El, de, el derecho a la salud, gratuita también. El derecho a la vivienda. Bueno, y son 12 artículos que ellos van a estar, están copiando de nuestra constitución del año 79. Que lo tiene otro cariño, y además se le va importancia pues, a, los, a los derechos de los LGTB, de, de, de las este, minorías étnicas, ¿no es cierto? Que tienen derecho a, a, este, a ser atendidos en sus demandas, ¿no? Por ejemplo, una, una, una, una de las reformas que se, que se debería hacer en la Constitución del 79 solamente es solamente variar una palabra, ¿no? Que está en la definición del Estado. ¿no? Si ustedes este, analizan, ¿no es cierto? El artículo 79, fíjense lo que dice, es que es un artículo maravilloso, ¿no? El Perú es una república, dice, democrática y social. Acá hay que agregarle coma, plurinacional, plurinacional, o plurinécnica, como ustedes quieran. Y continúa, ¿no? Independiente y soberana, basada en el trabajo. Eso es lo que dice la carta del 79. Ahí habría que agregar una palabra, plurinacional o plurinécnica. Eso es lo que quieren hacer los chilenos. agregar eso y están copiando... Nuestra constitución, la mexicana, la colombiana, la argentina, la brasileña, la española, la portuguesa. Lamentablemente pues las cosas son así. Acá me dice un caballero este, que no es viable, la reunión de firmas, no, no, no es viable políticamente. ¿Por qué? Porque tienen un problema de que no hay ningún artículo que autorice en el Perú la Asamblea Constituyente de manera directa no existe primero tendrían que reformar el artículo 206 y para reformar ese artículo tienen que tener Libre 87 votos no tiene 87 votos solamente tiene 37 o sea le faltan 50 votos o sea es imposible ¿ya? acuérdense mí, ¿eh? hoy día 25 de julio se los digo ¿no? cuando Cerrón cuando este Bermejo cuando, eh, se entere o se den cuenta de su pelu, pelu como dicen ellos, pelotudeses, por ¿no cierto, burguesas, porque son, son pelotudeses burguesas, este, y, de, de, y deberían leer, ¿no es cierto?, este libro, ¿no es cierto? Si es, que, si es que ellos se consideran leninistas, deberían leer este libro, ¿ya?, de que lo que están haciendo, digamos, es el antileninismo. Se están, se están conduciendo como unos mencheriques, digamos, este, eso se llama, este, credinismo parlamentario, se llama eso, ¿no?, en, en, en la jerga marxista, ¿no es cierto? Son unos, dicen el libro, ¿no? redomados, revisionistas, ¿no es cierto? Socialistas de palabra, pero derechistas en, en los hechos. No. O sea, tienen que pensar, ¿no? Tienen que saber o tienen que entender que las cosas no son como ellos creen. Eso se llama dogmatismo político. Y deberían leer también el, el, el trabajo de Lenin, ¿no? el impuesto en especie. Lea este, a Castillo, no le digo que lea eso, porque él no va a entender eso. Pero Cerrón, sí. Cerrón es un tipo inteligente pero no lo lea dogmáticamente, Bermejo mejor, y no lo lean y veído. Son gente inteligente, que gente que leanlo, digamos, este, contextualizando este, el lugar, lo que llaman el espacio-tiempo en el que se, Lenin escribió eso. Ya, en la Rusia de 1918, luego que se produce el, el, la Revolución de Octubre. Y tiene, digamos, este, es una explicación. ¿no? Eso se llama un paso adelante, dos pasos atrás. Ellos no entienden. Ellos conocen, digamos, este, al menos deben conocer ¿no? esta, esta, esta, esas teorías. Entonces, si ellos si entienden la situación histórica, política y económica de la Rusia de 1918 a 1923 24, pueden entender que eh, la situación del Perú podría tener alguna salida política, pero no la que ellos están pensando hacer. ¿Ya? No es la que ellos creen. Están leyendo de manera equivocada. ¿Qué más dice acá? Lo del curso, estoy esperando, ¿no es cierto? Es que, que se inscriban mil ciudadanos que tengan interés y yo no tengo ningún problema en dictarles los cursos. Es un curso de teoría política moderna, donde les, no, les voy a explicar la teoría política que, eh, que se estudia en los grandes doctorados este, de las universidades de manera muy este, simple, muy este, asequible a todos. Para que nadie los engañe, pues. Por ejemplo, hablan de, ah, y voy a entrar acá. Hablan del comunismo, que tema hace comunista. Eh, eh, hay mucha ignorancia sobre esto. Fíjense. Acá tengo... El, son 22 volúmenes, ¿no es cierto? Este... De, del marxismo. Y 30 volúmenes de Leninismo y 10 volúmenes de lo que es el magoísmo. Y tendrían que leer todos esos volúmenes para que ustedes puedan más o menos. Pero lea una síntesis. Y, aquí, y acá estoy con, citándole las la, las, este, los libros auténticos ¿no? porque esto no es un invento mío este, de que quiero hacerles a ustedes este eh, hacer, hacer digamos este, una interpretación ajena a lo que es el marxismo puro el marxismo ortodoxo acá está ¿no? en la crítica del programa de Gota es una obra que escribe Marx digamos este 1881 en 1875, ¿no es cierto? Y se reproduce en 1881, lo, lo reproduce Engels. Cuando Marx hace una crítica, ¿no es cierto?, al programa político del Partido Socialdemócrata Alemán, que era el Partido Socialista en esa época, ¿no? Dirigido, digamos, por varios políticos, ¿no es cierto?, este, alemanes. El programa de Gotha es como decir ese programa, de Gotha es una ciudad en Alemania, es como decir el programa del Bicentenario acá en el Perú que estaba en el programa Castillo. ¿no? Entonces, este, Marx hace una disección, una destrucción, digamos, de ese programa. Y ahí no, no se había hablado este, mucho del comunismo, ¿no? Y ahí es donde Marx empieza, digamos, a precisar, ¿no es cierto?, en, en detalle, ¿no?, lo que significa, digamos, el, el comunismo, ¿no es cierto? Y luego esto lo, lo desarrolla, este... Porque lo desarrolla digamos este lenin en el estado de la revolución miren se lo voy a se lo voy a resumir este en de palabras uno para, para un marxista ortodoxo puro puro puro la transformación del capitalismo supone dos etapas la primera etapa es la construcción digamos de un estado socialista dentro de una sociedad socialista y la segunda etapa significa, una vez que en el Estado socialista se haya llegado a una situación de, de abundancia, de riqueza hacia el paraíso, no todos tienen carro, todos tienen ah, este, casa, vivienda, comida. Entonces, ahí entramos a la segunda etapa que se llama sociedad comunista. No hay Estado comunista, porque la sociedad comunista supone, el primer acto que va a ser es desaparecer, o, o mejor dicho, el Estado se extingue, el Estado socialista se extingue. Al extinguirse el Estado socialista, ya no hay policía, ya no hay Fuerza Armada, ya no hay parlamento, ya no hay poder ejecutivo, ya no hay derecho, ya no hay leyes, ya no hay cárceles, ¿ya? ya no hay clases sociales, ya no hay lucha de clases. ya Eso es el, es el paraíso en la tierra, eso es el comunismo. Y acá lo dice, se lo se cito en la crítica del programa de Gota, ¿no es cierto? Lo dice en boca de Marx. En el Estado socialista funciona sobre el principio a cada quien su capacidad, a cada quien su trabajo. ¿Ya? En, el, en la sociedad, no en el Estado, en la sociedad comunista, se aplica el principio a cada quien su capacidad, a cada quien su necesidad. En el comunismo, si tú quieres, trabajas o no trabajas. Puedes dedicarte a las artes, a la danza, al baile, a la pintura. Puedes enseñar, puedes trabajar. Es un gobierno... No, probablemente no hay un gobierno. Y llaman, digamos, la, la administración de cosas. Porque hasta antes del comunismo dice que ahí hay, hay, este, se administran las personas. No. En el comunismo, administración de las personas. Se lo leo, ¿ya? Dice Marx... ¿Qué, criticando no, a, la, a, los, a los dirigentes alemanes, ¿no? ¿Cuáles son las características esenciales, ¿no es cierto?, de un Estado. Ya. Dice, ¿qué transformación sufrirá dice, el Estado en la sociedad comunista? No. Entonces contesta Marx. Dice, entre la sociedad capitalista, o sea, la que vivimos nosotros y la que vivía Europa en esos momentos, entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista. Dice, media, dice, o sea, hay, hay un intermedio, ¿no es cierto?, un periodo de tiempo, un periodo de transformación revolucionaria de la primera en la segunda, o sea, en la transformación de la sociedad capitalista en, en una sociedad comunista. Dice, a este periodo corresponde, dice, un periodo político de transición. ¿Ya? O sea, en el socialismo, dice, hay Estado, dice, tiene que haber Estado, y ese Estado es un Estado de dictadura revolucionaria del proletariado, dice, ¿No? Y tiene que ser así, dice, dice Marx, ¿no? ¿Por qué? Porque en, en el socialismo todavía hay, este, hay clases sociales, en socialismo hay lucha de clases en el socialismo hay plusvalía explotación, hay pluralía, ¿no? entonces hay reivindicaciones políticas ¿no? entonces eso, le preguntan a él ¿cuánto va a durar eso? no se sabe no se sabe, va a haber fuerza armada, va a haber represión va a haber policía en el socialismo ¿por qué? porque el Estado dice es una máquina ¿no es cierto? es una maquinaria del gobierno de dominación, dice estoy leyendo a Marx, o sea, no es una invención mía y finalmente, ¿no?, dice acá, al final de, de, de muchos años, centenares de años, dice, cuando la, la sociedad socialista, el Estado socialista, haya llegado a la superproducción, a la abundancia de riqueza, dice, el Estado ahí se disolverá por sí mismo y desaparecerá. ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado para ellos es una institución transitoria que se utiliza en la lucha de clases, en la revolución para someter a los adversarios. Por eso que dice que es un absurdo de hablar de Estado, Estado comunista, porque en el comunismo no hay Estado, en el comunismo no hay clases sociales, todos son iguales, en el comunismo no hay propiedad privada, no hay herencia, en el comunismo no hay este policía, no hay jueces, no hay fuerza armada, no hay congresistas. ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es eso? Es un paraíso, pues. Entonces le preguntan a Marx, y, y, este, y cómo se y, cómo se, y cómo se resolverá digamos este, los problemas este, si es que hay problemas en, en, entre las personas, dice, ¿no? Entre los seres humanos hay pelea, conflicto, no, responde, no más responde. ¿no? Dice, este, los, los conflictos este, serán mínimos. ¿No? Y son tan mínimos digamos que las personas directamente, dice, sin jueces, sin fiscales, ¿ya? Van a resolver este, sus problemas. ¿Por qué? En base a la ley, no dice en base a las normas morales. ¿Ya? Es, es, es la moral, dice, en el comunismo la moral es tan alta que los seres humanos van a ver sus errores y se van a, a corregir. Y no hay necesidad de meterlos a la cárcel, no hay necesidad de hacer una represión violenta. ¿Ya? Eso es comunismo. Entonces, cuando hablan, pues, es de que el comunismo te va a quitar esto, lo otro, que por acá, que por allá, es absolutamente falso que va a haber represión, y eso es absolutamente falso. Le estoy dando a ustedes la información directa, ¿no? De lo que ellos señalado, han escrito Estado, hay en el socialismo hay represión, hay propiedad hay clases sociales, hay lucha de clases en el comunismo como para ellos, ¿no? es un, para mí es una utopía es un sueño este, hay riqueza en abundancia si tú quieres, puedes tener el carro que quieras la casa que quieras, el departamento que quieras lo usas mientras vivas y cuando y cuando mueras eso vuelve otra vez a, a, a, a la comunidad, tienes hijos bueno, tus hijos este, lo pedirán al administrador de de la época pero no hay propiedad y no hay este rico no hay millonario según los comunistas ¿no? entonces eh, eh, la pregunta es no, eh, en, en la ciencia uno tiene que cualquier teoría tiene que contrastar la teoría de cualquier tipo ¿eh? o sea lo que le da a nivel científico a una teoría es si la teoría puede resistir a la contratación empírica y contratación empírica significa contraponer el concepto contra una situación real porque lo otro es contrafáctico. Todo el resto de, de teorías son contrafácticas, son, son especulaciones, como las teorías neoliberales, ¿no? Las teorías este, liberales, la, la, todas las teorías que hay, la, la, la, el, el fundamento de todas las religiones. Pero la teoría científicas tiene que ser contrafáctica. y, y, y, y bien, es bien fácil hacer la prueba de la teoría. Pregunta, ¿en qué país de la Tierra, en qué país del, del mundo existe una sociedad comunista? Donde se, se cumplan estos este, este modelo? porque es un modelo, ¿no? Modelo previsto por Marx? En Cuba, no existe. Porque hay Estado, hay policía. Todavía están en un en un Estado, digamos, este, totalitario, centralizado, autoritario. Ahí no hay comunismo. En Venezuela es peor, pues. En Venezuela hay capitalismo y economía de mercado. Nunca hay un partido fuerte que controla, ¿no es cierto?, como duro la cabeza del poder, con la Fuerza Armada. ¿Dónde? ¿En China? en China no hay. En China hay Estado, hay represión, en China hay clases este, sociales, en China hay todo lo que tiene son En Corea, peor. En Inán, igual. O sea, no existe en el mundo ningún país que tenga la condición de ser un Estado comunista. Por lo tanto, el modelo jamás se aplicó, el modelo jamás existió, y solamente quedó pues, en, un, en una suerte de construcción, digamos, este, política, ¿no? de, de estos este, pensadores. ¿no? Y la prueba más evidente, la prueba terminante de esto, ¿ya? Cuando Lenin, digamos, este, tomó el poder en el año 17 en, en Rusia y luego en la Unión Soviética, muchos pensaban ¿no? que, bueno, pues se está construyendo el socialismo, ¿no es cierto? Y de ahí todo el mundo se iba a convertir en una suerte de... un gran sistema socialista mundial. Ese proyecto, ese modelo de, de socialismo, no comunismo, porque jamás la Unión Soviética fue comunista. A pesar de que existía un partido comunista ahí. Ese, ese modelo terminó el año de 1991 cuando se disolvió la Unión Soviética, y se restauró totalmente el capitalismo en Rusia. ¿Ya? La razón es que se la puedo explicar otra día ¿por qué se restauró el capitalismo en Rusia? O sea, toda la construcción del modelo soviético, del socialismo real en un país, fue destruida en el año 91. Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿O por qué no? Para otra reunión. Ahora sí... Yo lo que le he señalado solamente es, este, le estoy traduciendo de manera lo más simple, lo más simple que puedo, digamos, porque esta es una, una teoría muy abstracta, digamos, es lo que es el comunismo como modelo, según la propia versión de Marx, Carlos Marx. Evidentemente yo no soy comunista, ustedes lo saben. Yo soy un humanista. Y le digo que es una utopía, es una utopía, pues. ¿Ya? Entonces, este... Creo que... Muy bien, acá, José Luis, Jesucristo, claro, acá tengo la Biblia, si quieren le puedo citar los pasajes, eso se llama comunismo primitivo, este, antes, de, antes de, de Jesucristo fue Platón, Platón es este, habla del comunismo, ¿Eh? lean ustedes su libro La República, en la página 166 está ahí, todo el modelo de comunista ideado este, por Platón, que luego fue tomado en parte por este, Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ese, ese, ese, ese es el modelo, es la construcción de ellos, pues, yo no la comparto, pero la tengo que explicar para que ustedes se, se, se sepan este, ubicar, ¿no? Lógico, es una utopía, les he dicho, que son, ¿qué cosa es una utopía? Una cosa que, eh, ah, otro comunista, teórico, este, fue Tomás Moro, ¿no es cierto?, lea en su libro La Utopía, ¿ya?, este, y a pesar de que este, Tomás Moro era un católico era un católico así este, ortodoxo, ¿no? este, romano y ahí lo mataron por no renunciar a su, a su fe ¿no? católica pero él en, en, vean la utopía, el comunismo pero hay que se diferenciar esos comunismos del comunismo marxista estoy hablando de la teoría es que el comunismo marxista digamos es un comunismo, comunismo materialista el comunismo platónico es un comunismo idealista al igual que el de Tomás Moro hay otro comunista más Tomás Campanella, le, le revisen ustedes en la historia ¿Ya? Pero tienen, tienen que leer el, no, no, no, Les digo a. a hay, hay mucha gente, digamos, este, ingenua, mucha gente tonta, dogmática, que lee folletos, ¿no? O lee algún video en YouTube. Y, ustedes tienen que leer la, la fuente original, esta es la fuente primaria. Y leerlo a interpretar. No que se lo diga a otro. Porque los otros, pues, se este, distorsionan. Ya distorsionan el, el pensamiento. ¿Para qué? Para ser psicosociales, como se ha hecho en el Perú, ¿no? De que el comunismo que por acá, que te va a. El Perú, el Perú jamás va a estar en mando del comunismo, eso se lo digo al 100%. Lo usan como un instrumento psicosocial. Y en alguna otra oportunidad, ahí tengo todos los cuadros, ¿no es cierto?, este, las diferencias de cómo empieza esto, ¿no?, al principio de la humanidad, cómo se va gestando, cómo se va transformando, digamos, este, las clases sociales, y cómo se llega, cómo fue en Rusia, cómo es en China, cómo es en Corea. Ahora, si alguien leído acá, me acá, leído mi, mi lucha de Hitler, también me puedo explicar sobre el fascismo con las fuentes originales. Aquí tengo un libro de, de Hitler. Ya. El, miedo, el, el a cerrar no le tienen miedo, este, están equivocados. Este, no le tienen miedo a la persona sino a lo que él representa. Ya. En, en, la próxima, en una próxima sesión yo este, le voy a explicar con mayor detalle, con cuadros. Ya, este, así que no, en ninguna parte del mundo, no, no, este, allá, y acá hay este, y usted me dirán, este, en, en Maduro, este, en Venezuela, en Nicaragua, Ortega, en China, en Corea, en Vietnam, tienen que leer este libro, ¿no? Es un libro escrito por un sociólogo alemán, ¿no? Los partidos políticos, ¿no es cierto? Son como tres volúmenes. Ahí le explica por qué, por qué Venezuela y Venezuela, ¿no? Ahí funciona lo que se llama la ley de hierro de, la, de, la, de las oligarquías partidarias que se aplica, digamos, tanto a los partidos de izquierda, como a los partidos de derecha. ¿Ya? Y otro día, con más calma, les explicaré esto. Que dice, si te va a dar a como bueno, él va a seguir siendo dueño, ¿no? O, o, o pondrán a otro, ¿no? De su calibre, ¿no? Entonces, ahí tienen, ellos tienen un, un equipazo, pues, ¿no? De, de, de agentes, de intermediarios. Ya. Es que el Corea no tiene una dictadura totalitaria, este... <risa> es que el comunismo, este, tal como lo plantea Marx, digamos, dice, no, inclusive ahí la parte de, del programa dice, ¿no? Cuando se implante el comunismo, digamos, recién el, los, las personas los seres humanos entrarán al reino de la libertad, serán libres. ¿Se dan cuenta? O si sea, antes no hay libertad, cuando el comunismo recién hay libertad. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué dice que hay libertad? Porque no hay clases sociales, pues no hay conflictos. Si nadie desea lo de otro, este, ¿para qué se van a pelear? ¿Para qué se van a evitar cosas? Sí, todos tienen, todos comen, todos viven, bien, todos tienen este, casa, vivienda, medicina. ¿Quién va a querer este, codiciar los del otro? Esa es la teoría que, que empieza la libertad, son pero en utopía, pues, ¿no? Listo. Qué libro, este, es incomplicado, si lo oyen, los libros, este ahí lean el. el eh, hay un libro, lo tengo acá, las tres fuentes del marxismo, ¿no es cierto? Otro día les voy a precisar, porque si quieren, quieren leer algo de esto, digamos, este, tienen materialismo dialéctico eh, histórico, si quieren este, entenderlo. Acá está toda la, toda la teoría, ¿no? Acá dice, acá dice, ¿no? Este, Marx dice, ¿no? Ya con esto termino la, este, ¿cómo es el comunismo? Dice, ¿no? en fin, creo, creo que esto es lo más claro que hay, que ha escrito Marx, fuente original. Dice, cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que mantener sometida, Dice, cuando desaparezcan junto con la dominación de clase, junto con la lucha por la existencia individual, no habrá ya nada que reprimir, ni hará falta, por tanto, el Estado. Dice, el primer acto en que el Estado se manifiesta efectivo como representante de la sociedad, o sea, la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad, es, dice, a la par, su último acto como Estado. Entonces, la intervención de la autoridad del Estado con sus tribunales, parlamento, jueces, derecho en las relaciones sociales se hará superflua en la vida social y cesará por sí misma. Dice, dice acá en la parte final, el gobierno sobre las personas será sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado se extinguirá. ¿Ya? Ahora, ¿habrá una diferencia entre esta teoría de, del Estado, de, de la de, de desaparición del Estado, del marxismo, de, de, de, respecto al anarquismo, que es otra teoría parecida pero tiene su, su diferencia. Ya. Entonces, este, caballeros, les agradezco ¿no? su, su atención. En ¿No? una clase, perdón, en una clase, en una, en una, así una reunión así, este. bastante ligera, les podría explicar con más detalle esto, para que tengan mayor precisión. Entonces, saben ubicarse, si ustedes saben decir, les voy a precisar este, lo que es en teoría política, los partidos políticos, ¿no? Y cómo ustedes pueden identificar a un partido de derecha, de centro, de izquierda, de izquierda, de ultraderecha. Ya. Ya, lo primero que tenemos que pedir es que al nuevo gobierno que levante el Estado de Emergencia. Eso es vital, porque nosotros podemos vivir en un Estado así dictatorial, eso sí... Yo voy a ser frontal, con así, soy abogado, yo sé, en este caso, que lo, los derechos fundamentales de todos nosotros son, son, son necesarios para vivir. Cualquier contacto, este, me, me escriben a mi Facebook, ¿ya? Cualquier, cualquier contacto. ¿Y cómo se administra el comunismo? Acá, acá le estoy leyendo la, lo que dice más, ¿no? O sea, que no, no, no es un invento mío, no es un cuento mío, es versión directa, fuente directa, ¿no? Para que no nos engañen ningún, esos que se dicen comunistas, que no, ni, ni siquiera han leído, digamos, son comunistas de folleto. Acá en la, en la versión directa del propio este, Mars. El Estado se disolverá, dice, se disolverá. Y se administrará la producción. La propia persona sin necesidad del Estado. Tengo 20.000 libros, por si acaso, en, en cuatro bibliotecas. Estaba pensando en si me pasaba algo, don pues a mi alma materna, a, a San Marcos. Ya. En otro día conversaremos con más amplitud, caballeros y damas, muchas gracias por la atención. Será, este, no será la primera ni la última. Si llegan a mil personas, con todo gusto, yo no soy soberbio, yo no soy, soy como ustedes, sino que tengo mucha disciplina, yo soy muy metódico. Ya, pero no tengo problemas. A mí, a mí mi formación le ha costado más de 350 mil dólares durante 32 años. No tengo ningún problema en transmitirle lo que sea. Pero hay que hacerlo orgánicamente. Y aquellas personas que quieren aprender. Yo todavía sigo aprendiendo. Yo estoy metido en un, un agujero negro en estos momentos. Cuanto más leo, más desciendo y no tiene salida esto. No hay fondo. Ya, les puedo explicar lo de Bolivia, de cualquier país, eso se llama política internacional, después puedo explicar eso, pero. Con más tiempo, con más orden. Este primer este mensaje a ustedes es de que lean, no sé quién engañar, no este, para que sepan tomar sus decisiones. Ya, si llegamos, si llegamos a mil personas, con todo gusto. Ya, porque yo tengo un problema acá, este, tengo un problema, eh, un problema de las cuerdas vocales, no, porque yo dicto <tose> siete, 8 horas de lunes a viernes. Ya estoy exigiendo demasiado a mi cuerpo, digamos, y el otorrino me ha dicho, tengo que medir esto. ¿Ya? Esa es la única razón, pero yo con todo gusto no tengo ningún problema. Y les voy a enseñar con, con, con fuente directa, ¿eh? no con folletos, no con volantes. ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Si quieren aprender política, empiecen con este libro. Este libro es importante, este libro es Rousseau. Y el discurso de este, Rousseau, este, Marx copia Rousseau, eh, leen el discurso sobre la desigualdad de los hombres. ¿ya? Rousseau es 1768, Marx es 1850, ¿ya? o sea, 90 años después. O sea, este es una de las fuentes. Y acá habla de la propiedad, ¿no? cómo aparece la propiedad, y, y Marx toma esas ideas, ¿no? las la rebobina y las... Ah, y si quieren leer a Lenin, para que sea, se, sepan lo que es el marxismo-leninismo, ¿no? No, no la tontería. que Tienen que leer las obras completas, ¿no es cierto?, de Lenin. Obras completas. Son 25 tomos. Entonces ahí tienen que aprender algo de la historia de Rusia, desde de de Pedro el Grande. Para que sepan, ¿no?, de por qué Lenin escribe esas cosas. ¿no? Y si quieren aprender lo que es el maoísmo, digamos, tienen que leer los, los 12 volúmenes de, de las obras este, escogidas de Mao Zedong y tienen que estudiar digamos, la historia de China, ¿no? los dos milenios, para saber por qué los chinos piensan como, como son y como son ahora. Pero eso en algún momento adicional les estaré explicando. Este, con mi amigo este, Ricardo Beno quizá, la, no sé, el lunes o martes este, haga un comentario político ahí una vez que las cosas estén consumadas para ver qué podemos hacer. El proyecto es que presentar este alcalde municipal acá en Lima y 42 alcaldías de y y 23 gobernaciones regionales por el movimiento cívico Obras, Obras Perúes. Entonces, ya Ricardo les, les este, explicará antes eso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Me tienen a sus órdenes para cualquier cosa. Nos vemos.